en el baja si yo bajo lo tendremos que hablar y no quiero empezar a discutir por mi cara mamá me golpean desde hace meses ya probé mi saliva con mi sangre muchas veces y no me digas que tú entiendes mis penas entiende Eres otro más de mis problemas, déjame en paz Tú, ayudarme jamás, no quiero más De lo que das, entiendes mamá Solo, déjame solo Solo como todos, porque solo Así siento que mejor en mi cuarto con mis labios reventados Con rasguños en los brazos Tengo un ojo morado Fue cómico Tirado ahí tras mi golpiza Yo estaba serio pero en serio Escuché muchas risas No creo que lo hagan por un defecto serio Soy buena persona, debe ser porque soy nuevo Trato de ser amable pero no tiene efecto Y su idiota líder se cree que es perfecto Tener que ocultar de mi ropa gotas rojas. ¿Cómo te hago entender que no quiero pelear. Sé que voy a perder. Tú no vas a. Lo no voy a hacer. Ya me da el perder. Estoy harto de ti. Y hoy no vas a ganar. Se sí, cambié de escuela, pero antes era mejor. Tenía muchos amigos en el cole anterior, en esta nueva escuela no logro ser amigos, desde que llegué aquí solo joden conmigo, cansado en las mañanas de entrar por ese portón, caminar por el pasillo y entrar a ese salón, es que ya estoy cansado de la misma situación, que se sientan tan graciosos cuando en verdad no lo son, los profesores no me ayudan, solo intentan opinar, me critican. <risa> Pero sin ayudar, mis notas han bajado Mi ánimo ha bajado Se quejan pero nadie sabe lo que estoy pasando Hay una chica guapa en el salón, maldición Yo la miro sentado desde el pupitre del rincón Prefiero no hacer conversación Me apena que me vea como el tonto del salón ¿Crees que no me Son muchos Siento miedo porque sé que yo acabo herido si lucho Estoy aquí sentado Solo entre los escalones En el receso solo Solo yo y mis canciones No tengo con quién hablar Sé que no es algo normal Tenerle miedo a los demás Y sé que a todos les da igual Al menos sé que tengo música Para perderme en el celular Tan solo me queda escribir lo que vivo Aunque sé que nadie lo leerá o Mejor prefiero alejarme amigos pero ya no quiero integrarme a veces solo espero el momento oportuno para poder vengarme de ellos uno a uno quiero que vean como yo su sangre en la acera reírme y decirles que cosechan lo que siembran pero no es mi manera ya quisiera verlos aguantando como yo toda esta mierda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 Miro al espejo y este no me miente Me dice que ya es hora de hacer algo diferente Solo él está consciente de que me han golpeado fuerte Muy bien, me dice ya has tenido suficiente A través de mis heridas yo siento tu soledad Debes tenerle mucho rencor a tus papás No es lo mismo equivocarte que empeñarte en lastimar Solo gente miserable hace sufrir a los demás te detendré, ya me costaste mucha sangre Jamás agotes la paciencia de un buen hombre Me empujaste hacia una cumbre y acabarás lastimado Y lo haré sin culpa alguna, defenderse no es pecado Ya traté de hablar con él, pero no me escuchó Y si él no acaba esto, entonces lo acabo yo Esto no es por venganza, en serio te agradezco Gio, no te odio, te compadezco Hice un plan para parte solo Y sé que este día Daré fin a este periodo Saberlo todo Es perdonarlo todo Pero no me detendré Lo haré de todos modos ¿Cuánto tengo que sangrar? Para que empieces a sanar ¿Cuántos golpes se aguantan, Para que tú feliz puedas cesar? ¿Cuánta soledad? Necesitas para tanto maltratar Debo reunir para que esto pueda acabar Los profesores no ayudaron, prefirieron fingir Que no pasaba nada y yo estoy solo aquí Le haré frente como hombre, me cansé de huir Si no dejo de correr, siempre me va a perseguir Me acerqué a él y le di un puñetazo me puse encima para golpearlo con los brazos Probó el sabor metálico de sangre en su boca Me golpeó, no me importó Vi sangrar su cara rota De pronto sus amigos llegaron a ayudarlo Cuatro contra uno no bastaron para salvarlo Y ya sabía que entre todos me iban a golpear Pero si no hacía nada, ellos lo harían igual Estando en el suelo, mis costillas no paraban de patear harto de todo, me levanté para pelear Acabé muy lastimado, no los dejé de golpear Siento que algo muy importante acabo de ganar Vuelvo a mi casa y me acuesto en mi cama todo me da vuelta, y si siento rota mi alma Pero si quieren volver Los esperaré mañana No era lo que quería sí lo que necesitaba ¿Cuánto tengo que sanar? Para que empieces a sanar ¿Cuántos golpes aguantar? Para que tú feliz puedas cesar ¿Cuánta soledad? Necesitas para tanto maltratar ¿Cuánto valor? Que esto pueda acabar. No. Ya no. Entre tú y yo, quien ganó. Sabes que se terminó. Que se terminó. Estoy herido y me siento ganado. Yo solo. No, Es oh, no. Lo único que siento ser uno. Lo hiciste y por eso lo hice yo. Estoy herido. Oh.